5, 4, 3, 2, 1, eso está en live. Estoy haciendo este live porque necesito tu ayuda. ¿Quién necesita tu ayuda? Yo necesito tu ayuda. Porque resulta que se me ocurrió hacer un proyecto donde propongo ayudar a comunidades nativas en estos tiempos de COVID a generar ingresos. Entonces me comprometí con una comunidad de la provincia de Tarija, bolivia cerquita a salta el norte de argentina y resulta que esta comunidad vive de el turismo y la venta de sus artesanías ellos producen crean unos hilos de las fibras de una planta que son cosas que tú ni te imaginas que existen y que eso se puede hacer pero pues ya no hay turistas entonces no hay ventas no es cierto ellos armaron para seguir generando ingresos una experiencia un viaje online si tú estás en cuarentena, si este domingo te toca, te toca... ¡Eh! Al Julián, Hola. Oigan, ¿están en Perú? Porque yo sé que en Perú este domingo hay toque de queda total. Ya tengo un viaje para el toque de queda. Viajemos en toque de queda. Este viaje va a estar bravísimo, va a estar buenísimo. Es en... Eh, de lo que estoy hablando. Y ellos han organizado un viaje online en vivo. Es este sábado a las 2 p.m., eh, Amit Jost, eh, la gente desde la India conectado súper este sábado a las 2 de la tarde. ¿En qué consiste la actividad? Ellos, está, ellos ya reciben, ya reciben, eh, están acostumbrados a recibir turistas y estamos haciendo esa actividad online en vivo. Entonces tú puedes aprender, apoyar y ganarte un regalo. Ah, quieres saber cuál es este el regalo, ya te digo, espérate. Eh, el punto es yo, yo me comprometí a eh, ubicar, conectar, conseguir 10 personas Armar un grupo de 10 personas que se conecten Nos conectamos este sábado a las 2 pm Y asistimos, viajamos juntos, viajamos online a, a su comunidad Los visitamos en su casa Este domingo, si este, no, este sábado, este sábado Sábado, sábado, sábado Sábado, antes del toque de queda, 2 de la tarde eh, Saludos, Cerámica. Oigan, conéctense, ¿Listo? listo, listo, bien, bien, bien. Listo, entonces, su ayuda para mí, para encontrar 10 personas que se unan este sábado a las 2 pm en una actividad que es un viaje virtual, no, mentira, es mejor que virtual, es un viaje online para conectarnos en vivo con la comunidad Guanayec en la provincia, apuesto que no sabías que existía la comunidad Guanayec, pues ya les cuento un poco más, ellos son parte de un grupo indígena llamado Huichu o Huichí, depende de donde lo encuentres, pero corresponde al Chaco, que es una región que está partida entre una parte de Bolivia, una parte de, en Argentina, y también hay una parte que está en Chile. Entonces todo es un grupo indígena, en este caso son los Wenejek, ellos han organizado una experiencia que yo ya la viví, yo ya me fui de viaje hace dos semanas, tuve la oportunidad de visitarlos, nos conectamos, es una eh, experiencia en vivo, no queda grabado, o sea que el que asiste se lo goza y el que no asiste se lo pierde, <ríe> y se lo pierde en serio, y nos recién en su casa y es como estar ahí, es que se conecta uno con la cámara, pues como todos ya sabemos con el Zoom, entonces uno empieza ahí y nos enseñan cómo, cómo transforman unas plantas en unas fibras y esas fibras se transforman en unos tejidos y todo el proceso de cómo unas... Eh, unos vegetales se transforman en tintes y, y, y Cosas que realmente ya no se ven Cosas que ya no creeríamos que existen Están ahí eh, Fue emocionante Fue descubridor Fue divertido, fue interesantísimo Y lo que más me gustó De la gente que fue conmigo, fuimos como unas 12 personas Era, oye Fue como estar ahí con ellos Hola Daniela Hey Daniela eh, Hola BDG87 pero, ¿por qué no les puedo...? Upa. Eso, saludos a Perú, saludos a Colombia Ese es el punto, mañana, no mañana no, el sábado a las 2 pm Conectamos y nos vamos todos juntos a un viaje Pues aprendes, ayudas y, y te puedes ganar un regalo ¿Cuál es el regalo? Pues tiene, te voy a dejar un link en la descripción De hecho lo voy a poner aquí, para que lo, lo veas y te lo escribo aquí en esariri.com hay una experiencia que es viajar donde los Guanajek y si tú entras a, la, a este link que estoy poniendo aquí es esariri.com esariri.com es la regalo y escribes la palabra secreta secreta Bolivia Bolivia Bolivia ahí está, te lo pongo Bolivia eh, Ya sé que tú Participaste eh, Que quieres asistir, que te quieres ganar el regalo Y que quieres contribuir con esa familia La entrada está mmm, 9 dólares O un poquito menos, ahí se los confirmo eh, Ticket por conexión O sea que te puedes conectar tú con tu familia Lo que hicimos nosotros fue exactamente eso te, eh, Con un enlace Nos conectamos a la, a, a, a el, Con ellos vía Zoom nos recibieron en su casa, conocimos dónde viven, conocimos a las gallinas, hermano, conocimos todo, fue súper bacano. Y al final vimos las artesanías ya terminadas, eh, es algo que vale la pena, es cosas que yo siempre digo, cosas que nunca aprendí en el colegio, cosas que siempre se quedaron en los libros y que hubiera sido genial que un profesor nos hubiera podido hacer una actividad como esta, online, ahora se puede online y poder conectar con culturas reales, con personas auténticas, con historias verídicas. Y cuando termina la experiencia te quedas con la sensación de, hola Susana. Te quedas con la sensación de, de oye, estuve ahí, estuve con esta comunidad, los conocí en persona. Entonces tú también puedes vivir esa experiencia. Yo, a veces alguien dice, oye, te tengo un plan para que salgas de la rutina. No, yo te lo digo al revés. Métenos en tu rutina. Di, oye, voy a meter en mi rutina una actividad con esariri.com porque lo que hacemos nosotros es eso, ubicar comunidades y a ayudarles a generar ingresos con turismo online Urban, hola <ríe> Hola Virch Susana eh, ¿Nos vamos de viaje este sábado qué dicen? Nos vamos de viaje a Bolivia al via El sábado a las 2 pm mm, Lo que pasa es que no vieron la, no vi la parte inicial del, del live Pero justo estamos hablando de esto Y mm, esa es la invitación Les dejé el link más arribita donde dice esariri.com es las regalo. Se inscriben ahí con la palabra secreta Bolivia. Ya sé que quieren participar de esa actividad donde aprendes, ayudas y te ganas un regalo. ¿Qué más? Sería genial. Bueno, ¿qué me preguntan por aquí? Lo que me pregunten sería bacanismo para aportarles. ¿Qué más? En, eh, voy a, después de este live voy a postear unas imágenes Voy a hacer un post ahí en, en el Facebook Y también en el Instagram Para que vean de qué se trata Vean unas imágenes, vean esto con algunas referencias Ahí también les dejo el link Y se unen Y puedan hacer esto Porque qué más chévere que aprender a ayudar y ganarse un regalo <risa> Gracias por su apoyo Ya saben, tengo que encontrar 10 personas Si tú te puedes inscribir Eres genial Si tú vienes con tus amigos Y entonces hacemos un grupo más grande y Me puedes ayudar a llegar a 10 también, te lo agradezco de corazón Entonces, misión para este sábado 2pm Abrazos desde acá Y de ahí, porque miren, la ropa sucia se lava en casa ¿Sí ven? Me quiero voltear eso Qué bonito, qué bonito Los dejo con esas imágenes de esas callecitas en, este, en un pueblito antiguo, de una ciudad antigua que se llama Sadar, que está llena de esas callecitas, que están vacías no porque haya pandemia, sino porque es la hora de la siesta y todos están durmiendo, todo esto en cualquier momento, en más tardecito se abre, todo lo que ven se llena de gente. Esto aquí se llena tipo fiesta. Siento ¿Sí, esas mesas que están allá. Bueno, todo esto se llena un montón de gente. Sí, turistas, muchos turistas. Imágenes. Y un abrazo desde Croacia. Ya, yeah. oye, te doy mi batería porque te queda...